Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo estos cuenquitos de cera de abeja muy fáciles de hacer tenemos una olla vieja que no utilizáis para la comida metemos la cera de abeja bruta a fundir y con estos globitos vamos a hacer los cuencos bien, ya me traigo este, eh, tiene parte de líquido y parte de aire también tengo otro con solo líquido, para que veáis la diferencia Ahora se está fundiendo la, la cera Ya veis que esta es una olla bastante vieja Con las asas oxidadas y todo Pero es perfecta para fundir la, la cera de abeja Aquí tenemos el termómetro, vamos a ir comprobando la temperatura Porque en este vídeo es muy muy importante la temperatura Para hacer el cuenco y, y que no explote el globo Vamos a mirar, todo esto está muy caliente Porque se, ya simplemente se ve que está muy líquida La cera Y esto quiere decir que está muy muy caliente No es posible sumergir los lobos Ahora, bien, veis que hace una película Mirad Hace una película Ahora es ideal para bañar los lobos si queréis comprobarlo, con un globo desinflado podéis sumergirlo a ver si no se rompe Mirad, le damos así unas vueltas Y va haciendo una pequeña capita Ahora vamos a girarlo, ¿veis? La pequeña capita El agua que tiene dentro ayuda a enfriar esta cera también Ahí intentamos darle toda la vuelta pero mi brazo no da para toda la vuelta Miramos aquí al otro lado Y bueno, este es un vídeo muy sencillito no, no es muy largo, la verdad Así, ah, damos vuelta Y la vamos a dejar eh, reposar, esta acera No, voy a echarle otra vuelta Damos otra vuelta más Porque se enfría muy rápido, es lo que estoy viendo Que cubra... Todo lo que podamos del, del globo, para que nos quede el cuenquito Así Ahí, bien, bien sumergido Bien Ya va cogiendo Bastante capa de cera Ahora si lo dejamos reposar Bien, este globo es más fácil Que se aguante de pie que el otro Este, es tenéis más complicaciones Va a hacer un un cuenco más pequeño, porque tampoco lo llene mucho de agua. Por temor a que se me rompiera. Pero ya veis que se mantiene perfectamente. Estamos, está tocando el, el fondo de la olla y no se rompe. Eh, ¿Qué pasaría si se rompiera el agua? Digo, la, perdón, el globo con agua. El agua caería en la acera. Y no pasaría nada. Porque se enfriaría la cera. Y una vez fría, pues se retiraría el agua ¿Sabe? Así hace más gruesita la capa con Al estar todo lleno de, de agua Pero es más difícil de manipular este globo Me gusta más el primero El que lleva también aire Vamos a seguir haciéndole capitas eh, eh, sí, con este vas a tener que hacer más capas Pero me gusta más incluso el, el acabado que hace esto ya después, a gusto de cada uno. Este así un poquito para alisar el, el fondo. Y a este le seguimos dando. Eso sí, este a la hora de, de romper el globo, veréis lo que va a pasar. Veréis lo que va a pasar. Que no pasa con el otro. Bien. Pues ya es hora de. Voy romper los globos. Voy a utilizar esta copa porque es lo que tengo a mano. Y ya veréis que al romperlo... Ya veréis, ya veréis. Como la, la cera de la parte superior no está tocando el agua dentro del globo, pues está más blandita. Y, y se pega más fácilmente al globo y por eso se deforma un poquito la parte superior. Pero es un poquito, no es nada, ¿eh? Esto ahora se recorta con un cuchillito y ya está Dejamos que... Uf, que, que nos salpique el agua A ver si lo he sacado esto antes de que moje todo Ahí Está blandita por la parte superior En cambio, en el pequeño Como era todo de agua No, ya está frío Ya se han endurecido Quería hacerlo un agujero grande, pero nada A ver si he cortado algo más Ahí va Ahí Y ha salido y nada, mucho mejor Mucho mejor en comparación Pero me sigue gustando más el primero. Bien, ahora como os había dicho Con un cuchillito le cortamos las paredes Que son más finitas, más, más fáciles de romper o de quebrarse Vamos recortando Así poquito a poco eh, Tampoco sin medida Vamos un poquito a ojo eh. Recortáis hasta donde queráis Si queréis recortar o igual queréis dejarlo así Como si fuera un huevo roto Sí, que no lo voy a tocar. El otro ya no le voy a recortar nada porque me gusta como ha quedado. Ahí le quitamos esta, este exceso este, de cera que me había quedado dentro. Y le voy a poner de decoración esta abejita de cera de abeja. Ya veis, está tan blandita aún la cera del cuenco que se que ha sujetado bien la cera de abeja. Ahora, te os traigo estos cortadores cortadores de pasta, hacerles una decoración muy sencilla al, al monte grande, al fanal grande. También podéis llamarles lámparas de cera o fanales o cuencos de cera. Porque al final lo que va a llevar en esta ocasión, en otras voy a hacerlo de otra manera. En esta ocasión va a llevar una velita de té dentro. ¿Ves? Hacemos unos agujerillos, estas en, en forma de estrella. Pero bueno, en la forma que queráis Ahora aquí otro Y ya veis que es fácil Tenéis que sujetarlo desde la parte de dentro Para que no se os hunda todo Hacer un poco de fuerza desde dentro Cuando empujáis desde, desde fuera con el... Cortador Así De todas formas, aunque... Aunque estuviera más fría se iba a poder cortar fácilmente al ser cera la abeja es mucho más flexible a que si fuera parafina eh, si hacéis en parafina estos cuencos hay que tener en cuenta muy muy importante hacer prueba antes con un globo si si, si la estropea el, el globo la parafina no lo probéis con el globo con agua, porque ahí sí que seguramente el primer intento se va a romper. Primero se mira la temperatura que esté exacta. No os digo con el termómetro, porque de la parafina a la cera de abeja varía. Bueno, pues aquí tenemos. Espero que os haya gustado. Ya tengo un poquito de agua dentro. Espero que os haya gustado el tutorial. Ya veis, es muy sencillito. Unos globos, cera abeja. Y aquí tenéis los cuenquitos artesanales. Muchas gracias por seguirme, por estar ahí. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Darle al like. Y chao, nos vemos.